Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto. Estamos retornando a una nueva edición de GP a las 10 en español y en esta oportunidad vamos a comenzar con el equipo Haas. Vamos a repasar un poco cómo fue su pretemporada en Barcelona y también cómo se sintió el impacto de este nuevo conflicto que engloba tanto a Rusia ...como Ucrania, teniendo en cuenta que es un equipo que tiene a un piloto ruso... ...y también un fuerte patrocinio del mismo país por parte de la petroquímica Uralcali. Bienvenidos. Bueno, si había una idea clara en Haas al comienzo de 2022... ...era una idea de resurgimiento después de una temporada 2021 donde no había cosechado ningún punto a lo, a lo largo de la temporada eh, donde había una mala relación entre los pilotos Nikita Mazepin y Mick Schumacher y bueno, tampoco contaba con un auto con potencial, ¿no? teniendo en cuenta que el BF21 fue un auto que tuvo un nulo desarrollo a lo largo de la temporada y donde según el jefe de equipo Winter Steiner todo el, el aporte y desarrollo técnico y también todo el aporte económico estaban volcados al auto de esta temporada el BF22 que ya está eh, bajo un nuevo reglamento en la Fórmula 1 bueno, con esta hora de hacer las cosas bien de, de tratar de, de lograr eh, superar sobre, sobre todo a Alfa Romeo eh, su gran rival en el Mundial de Constructores ya comenzó la, la pretemporada, bien, eh, haya superado también eh, muy tempranamente los crash eh, de la FIA para poder tener su auto homologado. También hubo como una especie de tregua entre sus pilotos, tratando de trabajar en equipo para poder lograr un mejor pot potencial de la escudería a lo largo de este 2022. Bueno, de esta manera llegó a, a Barcelona esta, esta semana. Donde se corrió la primera parte de la pretemporada de la Fórmula 1. Y el primer día mostró eh, una cierta mejora. Eh, Vindiquita Mecipín terminó por delante de Robert Kubixa de Alfa Romeo. Y ahí aparecía al menos, al menos, por lo menos eh, un comienzo alentador. ¿no? Pero bueno, eh, hay cuestiones que no se pueden predecir. Eh, por ejemplo, sobre este conflicto eh, armado... ...que se desató entre Rusia y Ucrania... Eh, ...por el, de, de temas territoriales de las provincias eh, de Donetsk y Lugansk... Eh, ...donde Rusia reconoció la, la independencia de estas provincias ucranianas... ...y bueno, posteriormente con esta invasión que, que se desató el jueves... ...durante la madrugada, eh, pocas horas antes del comienzo del segundo día de actividad... Eh, ...ahí en Barcelona. Bueno... Eh, no sintió al menos en el impacto de las primeras horas eh, al haber tan poquita diferencia entre el inicio de los entrenamientos y con este tema que, que surgió durante la madrugada del jueves y bueno, Haasai tuvo el mejor día en lo que fue Barcelona giró eh, 107 vueltas entre sus dos pilotos eh, Nikita Mazepin eh, se, se ocupó la mitad de tabla eh, Emilio Majer también andó bastante competitivo bueno eh, pero bueno, poco a poco surgieron las dudas, qué es lo que iba a ocurrir con este equipo eh, que tiene un piloto ruso, que tiene un fuerte aporte también de la empresa rusa Uralcali, que es del padre de Nikita Mazepin, un hombre cercano también a Vladimir Putin, el presidente ruso. Bueno, eh, lo que se decidió primeramente para el tercer día de actividad ahí en Barcelona fue de retirar. Todo vestigio de la bandera rusa, que, que estaba bastante los laterales y también en el alerón delantero de, del BF22. Y también remover el patrocinio de Uralcali. Así que bueno, eh, habló Winter Stener poco después de, de, de esta situación, de este golpe que, que sufrió Haas. De hecho, en el tercer día... Solamente giró nueve vueltas. Eh, con una supuesta fuga de combustible. Nikita Mazepin tuvo que parar su, su actuación eh, en Barcelona. Y ya terminó siendo el equipo que menos giró. A lo largo de 3 días con 160 vueltas. Así que bueno. Eh, ya al menos en lo que respecta al equipo. Wendell Stenner dijo que no corre riesgo. Eh, teniendo en cuenta que todo el desarrollo 2022 estuvo... En gran parte financiado con el aporte del padre Macepín, Pero bueno, según lo que dijo, la escudería no corre riesgo. Puede seguir compitiendo. Pero no hubo tanta seguridad en lo referente al futuro de Nikita Mazepin dentro de Haas. Así que bueno, esa es la situación preponderante que hubo en los test de Barcelona. Nikita Mazepin no tiene la, la continuidad confirmada en eh, lo que es el mundial de 2022 por lo pronto eh, la fórmula 1 eh, tiene en pausa su participación en el gran premio de rusia pautado para el 25 de septiembre eh, dijo que no va a correr eh, en estas condiciones en el circuito de sochi y habrá que ver qué es lo que sucede también con Nikita Mazepin y también qué sucede con eh, la permanencia de, de este piloto ruso en el mundial de la Fórmula 1 y si en los momento Haas buscará un reemplazante. Muchas gracias por todo, eh, muchas gracias por acompañarnos, será hasta otra edición de GP a las 10. Muchas gracias.